¿De qué? ¡De la mochila! La pequeñísima mochila enana que es extremadamente chica. Papá la envió desde Birmania. Ahí la fabrican. Nadie tiene una de estas mochilas. ¡Nadie! Pepper, odio arruinar tu entusiasmo mochilero, pero las mochilas pequeñas han estado en escena desde hace una década y el próximo año serán antigüedad. Esta es la pequeñísima mochila enana y será la siguiente ola de los accesorios de moda. Aparte de eso, ¿no le encuentras poco práctica? No hay espacio para libros ni papel, ¿sí? Lo único que puedes llevar es goma de mascar. Es la mochila más pequeña y soy la primera en tenerla. Precisamente de eso se trata ser individual. Ser la pastora del rebaño de modas. <risa> ¡Oh! Estaba equivocada. No necesito ningún accesorio nuevo para ser individual. Me alegra que al fin entiendas que la individualidad está en el interior. Tengo mi flamante cabello rojo. ¡Atención! ¡La bola es tuya, roja! ¡Está Muy bien, de pie. Bien hecho. De pie, de pie. Caminen, caminen. ¿De dónde salieron tantas pelirrojas? El cabello rojo está de moda, amiga mía. ¡Ay, de moda! ¡Ay, no! ¡Yo no sigo la moda! ¡Yo la impongo! ¡Soy única! ¡Soy original! ¡Soy... ¡Quítate de aquí! Lo siento, Pepi. No te vi. Y come un taco o algo. Tus rodillas ¡Ah! se me clavaron. ¡Dile a Mus que me deje tranquila, mamá! Tu mamá aún no ha vuelto de su... C-I-T-A Sé deletrear, ¿eh? Tía Jenny. Mu sabe que mamá tuvo una cita. Ella eligió el restaurante. Lo que le falta al perro rojo en ambiente lo compensa con bacalao. Bien, gracias por la cena, Harold. Y buena suerte con lo que sea de lo que estuviste hablando durante tres horas. ¡Ay, te amo! Uf. Bien, ¿cómo estuvo? ¿Lo verás de nuevo? ¿A dónde te llevó? ¿El pagó? ¡Hola, Hola mamá. mamá! Hola, Mu. Hola, Nicky. Hola, Milo. Si ven a Pepperán, díganle que no arroje las cáscaras de pistache en el árbol. ¿¡Ah! ¿Se dieron cuenta? ¡Ni siquiera me vio! Velo por el lado bueno. No tendrás que dejar de arrojar tus cáscaras en el árbol. Tengo que hacer algo drástico. Y ya sé lo que es. No te pondrás aluminio en la cabeza para que te digamos Shazama el bastón humano, ¿verdad? No. ¡Ay, no sabía cuántos hombres había en este pueblo hasta que empecé a salir de nuevo! ¡Mírame! ¡Soy soltera, exitosa, atractiva! ¿Por qué es tan imposible conocer a un hombre decente? ¿Son tan de buenas como parecen? Todas saben a cartón, pero ¿qué quiere por dos dólares? Um, Lidia! Tal vez tu radar está... averiado. ¡Oh! ¡Oh, vamos! ¡Se aleja! Bien. Pídele que te recomiende un buen mozzarella ahumado. No. Querido, encontré la sopa que comimos en la luna de miel. ¡Maravilloso! Me alegra no ser soltero. ¡Ese hombre oh. moriría si usa argolla! Ah. Vamos, tengo que ir a casa a comer un litro de helado de mocachoca antes de que se derrita. ¡Pero Lidia, tienes congelador! Cierra la boca y lleva jarabe de chocolate. Bien, si mezclo rubioso nocturno con el azul celestial... ¡Ah! ¡Es perfecto! ¿Teñirás tu cabello de verde? Oye, ¿el de Milo es azul? Disculpa, Pepper. Mi cabello es negro, un negro tan oscuro que proyecta un tono azul brillante como el Doctor Negra Azul de Docena Genética. Si le agrego suficiente curry, puedo usar la carne de oferta y las niñas ni siquiera se darán cuenta. ¡Mamá! No, Peppi, eh, estaba... ¿También yo? <susurra> Tintes para cabello, saldos de carne. ¡Oh! oh ¡Anímate, animadora! <risas> Escucha, necesitas expandir tus horizontes y conocer nuevas personas. Y mm. oh. tal vez ¿Sí se pase a tiempo. ¿Qué a Que conozcan a diviértete. Leo un libro de autoayuda <risas> o de un libro de un cambio de labial. libro de un ¡Soy única entre las únicas de todo el universo! ¡Pepi, a cenar! Si Nicky y Milo quieren quedarse, tenemos asado de res al curry. <risa> Hoy comeremos temprano porque voy a tomar clases de co... ¡Nicky, linda! ¡Lecciones de clavicordio! ¡Ay, me llama mi mamá! ¡Nicky, fuiste tú! ¡Solo agudizaste tu voz! <risa> ¡Oh! ¡Pepi, tú! Mamá, sé que te asusta y horroriza, pero cuando tienes una hija tan original como yo, eh, tú... ¡Oh, Pepi! ¿No te asusta ni horroriza? Oh, bueno, sí estoy algo sorprendida, pero no puedo tener a mi pequeña bajo mis alas para siempre. Recuerdo cuando tenía tu edad, pegué flores de plástico a mi cabello. Fue muy doloroso, pero nunca me sentí tan independiente. Oh. Pareces una bruja. La bruja es caldufa. Tengo que admitirlo. No me enloquece que mi hija parezca que está vendiendo guisantes en el valle de... ¡Oh, oh, oh! Pero... ¡Vete en el auto! ¿Qué? ¡Grullas blancas! ¡Se detuvieron en su camino a la reserva salvaje de Macadamia! ¡Tienen que ir más al sur! ¡Esta no es su tierra protegida! Jenny, no son pericos. No te entienden. Vamos, llegaremos tarde a nuestra ah, clase. ¡No oh. iré a ninguna parte! ¡Ay, oh, santo cielo! Como ambientalistas, debemos proteger a las especies en peligro con nuestras vidas. Porque un auto podría chocar o una descarga eléctrica podría convertirlas en grullas asadas. Oh. Ah, relájate, sonríe, entra y conoce hombres. Oh, porque estoy aquí, odio la música country. Mm. Adoro la música country. Bienvenidas, damas. Me llamo Tex Yoko y seré su profesor de baile country. <risa> GP J Comencemos con el paso básico. Necesitaré una pareja. ¿Cuál es su nombre, señora? Lailoli. ¿Laila? ¿Estás lista? Oh, mire mis piernas, tiemblan como ternero recién nacido y mi lengua está atada como novillo en el rodeo. <risa> <risa> y yo tengo náuseas como vegetariana haciendo caldo de carne en el matadero. Démosles, la, la, la, la. Lidia, te bajé del ático las botas de piel de serpiente. Solo recuerda, tendrás dedos de martillo durante años después de usarlas. Tus pies sudarán como. Oh. Cómetela. Ay, abuela, ¿qué opinas? Oh, está algo seca. ¿Por qué toda esta tontería de las galletas? ¿Ustedes son demasiado finas para el pan sin levadura? Abuela, solo mírame. ¿No notas algo diferente? ¡Papi! Te salieron. ¡Botones! ¡Ay, estás fuera del testamento! Hable con tu padre y vamos a dejarle todo a ese simpático rabino del canal 96. ¡Miren el cabello verde de Peperán! ¡De lujo! ¡De la moda, lo que se te acomoda! Sí, Mari, Peperán tiene el cabello verde. Nunca me habría atrevido. ¿Qué dices? Sí, con acondicionador también. ¡Se atrevió a Bien, niños, escuchen. Creo que hoy comenzaremos con un pequeño y divertido examen. ¡Oh! Señorita Peperán Pearson, mire el color de su cabello. ¿Saben? Es un error demasiado común pensar que demasiado cloro hace el cabello verde. ¡Ja! Y resulta que es algo diferente. Bien, ¿ahora alguien conoce al verdadero culpable? ¡El cobre! Bien, así es. Ahora voy a explicar la reacción química. ¿De acuerdo? Señor Carter, me parece que iba a hacernos un... ¡Cierra la boca, niña tonta! ¿Entendiste? Lograste distraerlo, Verde. Eres genial, Reina Verde. ¿Es que es tan verde? Cafetería. Te reservé un lugar. Mira, la gelatina combina con tu cabeza. ¡Oye! ¡Por aquí, Verde! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se peleen! ¡Desayunaré con todos en su momento! Ahora, ¿quién tiene un caramelo crujiente para mí? Y luego la señorita Stark me eligió como el apio para los vegetables. ¡Y ni siquiera hice audición! No puedo creer que tengan una reacción tan fuerte ante tu cabello. No entienden que en una persona hay más... ¡Cúbranme! ¡Ya me voy! Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Me quedaba de paso. ¿De paso a dónde? Sujétate, Peppy. Las gallinas cruzan la calle en menos de cuatro segundos. ¡Yuju! ¿Ah? Oh. ¡Oh! ¡Oh, Tex! ¡Qué alegría verte aquí! Debes venir a casa a cenar. No creo que prepares nada esta noche. En eso tienes razón, Laila. Me sentiré honrado de comer en tu hermoso hogar. ¿Quién es Laila? Esta historia continuará. Y no importa cuánto amemos ese caballo. Si tiene una pata rota, no hay otra cosa que hacer. ¡Aquí está! ¡Ah! Filete de pollo, panecillo, salsa y honcra frita. Buen hogar, comida campirana. ¿Qué es? ¿Es pollo o res? ¡Oh! Mis hijas y su ingenioso sentido del humor. Coman. Oh. Oh. Moose. Mm -hmm. Dime, ¿qué aprenden en estos días a los siete años? ¿A colorear? ¿A contar? Aprendemos del Pony Express. Entregaron el correo de 1860 a 1861. Montaban a través de grandes llanuras de tierra con sus sueños de una gran nación en las grutas. ¡Oh! Laila, ni la lluvia, ni el viento, ni la nieve podría alejarme de ti. Bésame, Tex. ¿Laila? Hay algo que he querido decirte. ¿Sí, Tex? Cocinas buenocra. Ah. Oh. Pero, ya tengo que irme. Gracias por la cena. ¡No te vayas y se postre! Y aun cuando el Pony Express ya no existe, la oficina postal continúa con la tradición de entregar el correo. Yo aprendí el arte de la poesía japonesa de Haiku, Incluso escribí una. ¡Bella flor! ¿Te conozco? Oye, Pepe, ¿cómo recibieron tu cabello en la escuela? Bien. ¡Bella flor! ¿Te conozco? Bien, estos platos no se lavarán solos. ¿No serían fantásticos los platos autolavables? Llamaré a la oficina de patentes. Bella Flor, ¿te conozco? ¡Atrás, Escaldufa! Nunca gobernarás Cascadia, brujelada. <risas> Oye, ¿lo verdoso te puso en la lista? Estaremos contigo a partir de hoy. ¡Genial! ¿Saben? Vi el capítulo más divertido de las gemelas Shenanigans. Tina y Gina accidentalmente se quedan pegadas, así que todos creen que son siamesas, pero hay un baile en Sadie Hawkins y... ¿Qué te parece caminar sin hablar? La chica verde y yo somos así. ¿No es genial? ¡Fue mi idea! Ah, en realidad... Ah, ¿Qué dije acerca de hablar? Oye, oh. vete, Trinket. Yo caminaré con cabello verde. ¿Qué? No tan rápido. Bien, escucha. Te daré tres dólares y este delineador de labios descontinuado color diablo ¿Es un rojo. hecho. ¿Qué? Me acompañarás a casa, cabello verde. ¿Por qué haría eso? Porque pagué por ti, me perteneces. Además, en cuanto mi mamá te vea, me dejará hacerme las luces rojas que quiero. ¡Muévanse! Tenemos baile esta noche y esta chica no se quedará en la última fila. Toquen la bocina amigo? para salvar a las la brujas. Toquen por cualquier niña en pantaloncillo, pero no por las especies en peligro. Lidia, ¿eres tú? Toca por mi hermana. Muy bien, terminaremos esta clase con un baile doble Necesito una pareja Para el baile Oh, debo ir al centro cívico Con dos outs y nadie en base, parece que tendremos entradas extra, amigos Miren, ahí viene otra vez la del cabello verde poderoso! ¡Soy genial! Ego excesivo. Batir marcas no es nada. Tu cabello es genial. Al teñir tu cabello de verde te convertiste en la personificación física del ansioso adolescente por la individualidad. Pero anote la carrera ganadora. Ajá, a nadie le interesa. no. Uh. ¡Ah! Oh. <ríe> se honesta, Laila. Ya habías tenido lecciones. Yo... Me... Lo sabía. ¿Y puedes hacer el paso, Honky Tonk? Ah... Um, sí. ¿El desliz eléctrico? ¿La rompedora? ¡Claro! ¿Yo ojos de algodón? ¿El zapateado interno-externo? ¿Y mascargoma al mismo tiempo? Escucha, todos los viernes en la noche bailo en el teatro de Hazelnut. Mi pareja se torció un tobillo y... ¿Qué dices? Eh... ¡Perfecto! Nos veremos aquí para practicar e iremos en mi camioneta. Será agradable pasar un tiempo juntos fuera de clases. Oh, qué atrevido, señor Yoko. Me parece que es un adulador. Mm -hmm. Intento ir a casa, pero hoy no puedo enfrentar a la multitud. Tienen que crear una distracción para que yo pueda salir de aquí. ¡Peperan! ¡Es la última vez! Oye, Milo, claro que sí, lo vi ahí en la fiesta Estás equivocada, claro que no, claro que no Me equivoco. oye, ¿esos son los Backstreet Boys? ¡Ah, grillo de ¡Ah, ¡Ahí estás! ¡Es la niña verde! ¡Soy algo más que el cabello verde! ¡Basta! ¡Basta! No solo soy la niña del cabello verde, soy Pepper Ann ¿Quién? ¡Pepper Ann! Soy del equipo de soccer, tengo una gran posibilidad de un enamoramiento mutuo con Craig Bean y aun cuando llego tarde a clases me gusta la ciencia y planeo ganar el Nobel algún día. ¡Pepper Ann! Pepper Ann, tu cabello es el mejor tono verde. Eres un faro para todos aquellos perdidos en el mar de la conformidad, Pepper Ann. Es tan verde, tan verdoso. Fui mojada por autos que pasaban, burlada en la alcaldía. Y no importa lo que digan, no tengo poder sobre las palomas de Hazelnut. No. El alcalde Kim deja su auto bajo un árbol. y se arriesga. No sé qué tengo que hacer para ser tomada en serio. Ah. ¿O oh, sí? ¡Ya déjenme tranquila! ¡Ya no lo soporto! ¡No puedo seguir el resto de mi vida siendo solamente la niña del cabello verde! ¡Aquí es! ¡Aquí es donde vive la vieja cabello oh. verde! Dicen que es el mejor cabello del mundo. Dicen que emite una radiación que te da superpoderes. ¡Váyanse antes de que llame a la policía! ¡Nunca habían visto el cabello verde! ¡Nunca! Bien, si me disculpan, tengo que ir a fingir que se hace el paso Tushi Pushy. Ah. Eh, Pepi, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Tienes arañas en oh. tus ojos! ¡Pepi! ¡Ah! ¡Pepi, ¿qué ocurre? ¡Solo son mis pestañas! Oh, lo siento. ¿Qué ocurre, linda? Desde que teñí mi cabello, es lo único que interesa. Ahora quiero lavarlo, pero es muy tarde. Ya ni siquiera soy Pepper Ann. Soy solo la niña del cabello verde. Y si me quito el cabello verde, ya no seré nadie. Peppy, tienes que ser sincera contigo misma, sin importar lo que los demás piensen. Oh. Además, es lo de adentro lo que importa. Sé tú misma. Agrádale a la gente por lo que tú eres... Debes pensar que soy una tonta. No eres tú la que tiene ropa de más bajo tu falda. Esto saldrá con 8 o 12 lavadas. Es mejor que empiece. Ahora sí me escucharán. Corté el suministro de agua de la ciudad. Nadie va a regar su césped, limpiar sus baños o lavar su cabello... ...hasta que esas dos grullas tengan un lugar seguro. ¡No! Lo siento, señora. La reunión del libro de obra es allá. No, soy yo, Laila. Bueno, Laila no, sino... ¡Laila! Las chicas oyeron que íbamos a bailar y quisieron venir a vernos. Seguro caerá redonda. Me llamo Lidia y no uso sombreros vaqueros. Nunca bailé, ni siquiera después de cocinar. No sé lo que es el filete de pollo. Solo actuaba para impresionarte, pero... Pero está mal. Merezco a alguien a quien le agrade por lo que soy. Y ahora me voy. Para ser sincero, odio el filete de pollo. No eras la única que actuaba. Mi nombre no es Tex, rayos. Ni siquiera he estado en Texas. Oh. Soy de Brooklyn. Aprendí a bailar en el Conservatorio Morty Abrams en la Cuarta y Flatbush. Odio estas cosas en mi camisa y estas botas que me lastiman los dedos. Sé que hice mal. Pero ¿quién querría tomar clases de baile country de un simple Bernie Gooberstone? Yo no, Goober. Ni siquiera bailo en el teatro. Lo inventé porque pensé que no querría salir conmigo una noche de viernes. Debí haberte invitado a tomar un café. Estúpido, estúpido, estúpido, estúpido. Creí que no te agradaría así. Bueno, parece que no habrá clase hoy. Adiós, Lidia. Barney, no me importa cómo te ves o cómo vistas, por lo que sé, eres un hombre decente y tal vez podríamos saber un poco más oh. el uno del otro con oh. ese café que mencionaste. Además, ese baile ha hecho maravillas por tu trasero. Así que mamá llevó a Barney a tomar café, pero todos los restaurantes estaban cerrados por falta de agua. ¡Ja, <risa> Y cuando llegamos a casa, Pepper estaba usando toallitas limpiadoras para quitarse el tinte de su cabello. Es mejor que nos vayamos, Ned. Jenny nos necesita más que nunca encerrada en esa fría habitación vacía. ¿Alguien quiere venir? La visita termina a las 10. Yo-Yo está bajo arresto domiciliario en tu armario. Lo sé. Tuvo mucha suerte de que el juez fuera liberal. Yo iré contigo. ¡Cabello verde, cabello verde, cabello verde! Este lugar está demasiado de moda.